que se podía ir a comprar, que no había problema, que la feria iba a ser normal esta semana y que hasta las 3 de la tarde es lo, que, es lo que habíamos hablado. Entonces, ¿qué pasa? Que el día de la mañana ya teníamos ya la mitad de la compra y nos sí, sí. llegan los whatsapps y los comunicados ¿Y de que, que no se iba a hacer la fera. Yo hablé con el mayor, que es el que va a hacer el ganache. No hay que decir que no se está en el final. Es decir, cuando llegamos a la fera, es la primera vez que no se está en el final. Si acaso, ¿por no? ¿Por pero, sí, porque lo es mal, no es después de hacer los empiezan a decir, que, no, yo no, hay que aprovechando que la situación cuando la gente puede hacer. Venga mañana? venga mañana? Sí, ahorita yo ahí una bomba, porque la horno. Cuando tenían una mercadería comprada y tenía todo, y entonces, así era, porque, tenía, la, porque tenía que lo la, la, la, la que, que. Bien, que un servicio sí. todo el de para hacer todo y otro. Así que más ma mañana, Vamos a tratar de que la gente no se apide. Vamos a poner otra carta. ¿Se Claro, vamos a poner un con los recipientes con agua. Vamos a poner los recipientes con agua mayor. Agua Para que la gente que vaya ahí, se lleva el movimiento y hagamos nomás. Tratemos de evitarlo lo máximo. Ahora, don Juan Carlos, el otro tema que nos tiene preocupado es que nosotros vivimos esto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Si no vamos a poder trabajar, porque yo creo que esto va, va a llegar a un extremo, lo podemos alegar. O sea, como si uno lo quiere y la gente está contenta con lo que quiere, está, esperemos no. primero lo que, que pasa, para que se sí, vez. Vez. Si, si mañana la pérdida es normal y está tranquila y no pasa nada y no tenemos ningún problema, no a a su... no, lógico, ¿para qué no vamos a poner la respuesta? ¿Para qué nos vamos a poner la respuesta? antes de tiempo vamos a respetar los mismos? Y después seguir colocando no, no, no, la gente no a hablar del juez. No, a ver, que el pueblo va a No, el la a la Vamos a conversar vamos de con el, el tema, mayor. y vamos que lo que está pasando también día a día, porque también sí, sí, sí. pueden cambiar las cosas. Sí, pueden sí, cambiar, por eso usar, ¿tú ¿tú eh? Vamos paso a paso. Don no, Juan Carlos, y las mascarillas que usted no también para los, los mayores para la no mal, pero hay mascarilla si quieren usarla hay que pedirle a los médicos si es necesario usarla con mascarilla de no es necesario no es necesario que se pongan las mascarillas si quieren mascarilla aves de su voluntad Claro, ya vamos a entregar 500 mascarillas para que mañana haya lluvia a la gente, a todos los adultos mayores, y de repente seis niños, ¿no? los puestos de repente que no venir los niños. Exacto, mañana lo menos posible. Oye, y lo menos posible de los puestos. Lo menos posible. O sea, tienen que tener alto para los se pueden atender con dos en lugar de cuatro, mejor. ¿Estamos?